Pues primera distinción, que yo creo que, que vale la pena hacer así en general, entre racismo clásico, biológico inequitativo, ¿eh? y lo que podríamos llamar neorracismo o racismo moderno, que fundamentalmente es un racismo de carácter diferencialista y de carácter cultural. ¿eh? Y la característica es esa, que es una forma nueva eh, de, que responde a las situaciones nuevas de, de las sociedades y que fundamentalmente coge como elemento determinante a la hora de clasificar a las personas eh, la, la cultura. Ya no se biologiza a la gente, o se biologiza menos que lo que podía ser en el siglo XIX y una parte del siglo XX, eh, y hay otros elementos que se utilizan para seguir caracterizando y para seguir fijando a determinadas poblaciones en unas determinadas situaciones que las hagan o que mantengan la desigualdad, o que de la diferencia conviertan en desigualdad. Cuando hablamos de, de racismo, yo creo que podemos apreciar varias dimensiones. Se podrían igual apuntar más, pero creo que eh, las cuatro que señalaría son un poco las, los elementos dominantes o determinantes en estas eh, dimensiones diferentes que tiene el racismo. ¿no? Por un lado están las actitudes, que tiene la gente, que eh, englobaría todo el ámbito de las opiniones, las creencias, los prejuicios, los estereotipos, y se suele manifestar pues, por medio de estigmatizaciones, de injurias, eh, de insultos, eh, en su forma más extrema, en forma de amenaza, y en su forma más extrema también, pues eh, con, llamadas directamente al odio y a, y a, al, vamos a, decir, a, la, a la agresión la que ahí hay toda una gama ¿eh? Eh, puede ser desde estigmatizar a alguien hasta en el otro extremo pues llamar a, a agredirle eso no quiere decir que de una a la otra se pase automáticamente o sea, puede haber mucha gente que nunca pase del ámbito de, de la estigmatización hacia el otro y que no tenga ningún, ningún interés especial en, en pasar de, de esa estigmatización a un acto agresivo ¿eh? pero bueno también conviene señalar que se da toda una gama. Por otro lado, estaría el ámbito de los comportamientos, que abarcaría lo que son las conductas de la gente y las prácticas sociales. ¿no? Se suele manifestar en forma de evitamiento, pues no, no tengo nada que ver con este, me, lo evito, ¿eh? Eh, en forma de discriminación. Yeah. No, no solamente me limito a evitarlo, sino que lo, lo discrimino. Si doy un paso más, puedo plantear eh, elementos de persecución. Y puede estar ligado o no, en algunos momentos, a, a eh, movilizaciones de masas. ¿no? O sea, puede ser individual, pero puede ser también desde el punto de vista de movimientos de masas en un momento determinado que propongan eh, pues la persecución de un grupo humano o su... La, la efectiva discriminación etcétera ¿no? Un tercer, una tercera dimensión la tendríamos en los funcionamientos institucionales de tipo excluyente ¿no? que puede ser segregador eh, o discriminatorio directamente ¿eh? es lo que se suele denominar también como racismo institucional. ¿eh? Eh, en unos países o en otros suele tener diferencia el país donde la teorización del racismo institucional se empezó y eh, intentando ver cómo cuáles eran los mecanismos de reproducción de las por parte de las instituciones de, de ese racismo eran los Estados Unidos en los años 60 del, del siglo pasado ¿no? eh, y bueno pues ahí se ve con bastante claridad haciendo todo. Un, un análisis histórico de lo que fueron la, eh, tanto el régimen esclavista como la época en la que se aplicaban las leyes segregacionistas de Jim Crow, eh, pues cómo se iba edificando todo un entramado institucional que propiciaba la discriminación de, fundamentalmente las personas, de las personas negras ¿mí? en los Estados Unidos, no solo, pero fundamentalmente. ¿mí? Eh, dentro de esa categoría entraría también el, el sistema sudafricano de apartheid que ya a partir de, de los años 50 pues tiene un carácter institucional hasta los años 50 no tiene un carácter institucional es a partir de los años 50 donde se institucionaliza y eh, se eh, promulgan las leyes de, de, de apartheid una cuarta dimensión estaría todo lo que abarca los discursos ideológicos ¿no? los grandes relatos, podríamos decir, ¿no? o, o que pueden tener aspiraciones interpretativas o explicativas y que en algunos a veces van unidos a programas políticos, no siempre. ¿eh? En los discursos ideológicos son muy problemáticos cuando se unen y adquieren una dimensión política. El discurso únicamente, pues a veces, bueno, pues puede ser una cosa molesta, eh, en la que conviene discutir con él, pero si no pasa más de, pues de, de, de un artículo, de una tal o de una cual, pues a veces se suele quedar en un plano un tanto limitado. El problema siempre del discurso es que se encarne en una acción política. O sea, que efectivamente hay alguien que lo recoja y lo lleve al ámbito de la política. Llevar al ámbito de la política es llevarlo al ámbito de la acción política e institucional y, sí, evidentemente en un momento determinado, pues asume eh, responsabilidades de gobierno o lo que fuere, pues ese eh, dio una política impulsada desde las instituciones del Estado. Suele tener ese discurso eh, pretensiones científicas. ¿eh? Pues es todo lo que se desarrolla en el siglo XIX, efectivamente, para intentar demostrar que los rasgos fenotípicos diferentes, lo que eh, nos vienen a, a, a mostrar es que las personas somos radicalmente diferentes, que unas somos mejor que otras, establecer jerarquías, etcétera, etcétera. ¿no? Eso se hace sobre la base, por parte del de, siglo XIX y también en una parte del siglo XX, de, eh, con una verdadera pretensión científica o sea que se, se intenta demostrar que efectivamente el mundo funciona así ¿eh? o que la sociedad funciona así eh, normalmente en todo lo que tiene que ver con los discursos ideológicos pues os encontraréis si entráis un poco en este terreno pues con la expresión de racialismo que es lo que suele distinguir eh, los racialismos hacen mención a los discursos construido sobre la base de la teoría de las razas, eh, sobre la base de ver la historia como una guerra de razas, ¿eh? Eh, y a partir de ahí pues, la, las estratificaciones eh, sociales, políticas, de derechos, etcétera, etcétera, que se pueden ir eh, construyendo. ¿Mm? El racismo, visto como un sistema de denominación o como un modo de pensamiento, como una manera de ver el mundo, nace y se desarrolla fundamentalmente en Europa. ¿Eh? Eso no quiere decir que en otras partes del mundo cosas que se hacían y se teorizan en Europa, a partir del siglo XVI, siglo XVII, no existan. Pero es verdad que la teorización, el darle forma a todo eso, y trasladarlo al ámbito también, no solo de la ideología, sino también al ámbito de la política, se hace fundamentalmente en Europa, y es a partir de Europa donde se expande por el resto del, del mundo, eh, y en Europa eso se desarrolla pues, al comienzo de la modernidad, podríamos decir, siglo XVII, siglo XVIII, ya se empiezan a ver los primeros desarrollos y explota en el siglo XIX. En cierto modo podemos decir, por tanto, que es un invento europeo, ¿eh? Eh, que luego se extiende por el resto del mundo, por un lado mediante el colonialismo europeo y mediante el, el, el imperialismo que lo va trasladando a diferentes partes del, del mundo ¿no? como el sistema esclavista que también es otra de las modalidades en las que se expande pues en, otras, en, en, en otros sitios está por otro lado también como elemento de, que está en la base de todo, de todo lo que es el nacionalismo xenófobo y estarían también, por otro lado, las, las utopías eugenistas y etnicistas que tienen como objetivo la purificación de la raza, la mejora de las características de una determinada población, la sacralización de las identidades colectivas, etc. El eugenismo no es nada extraño en Europa, eh, ni siquiera en unos países... de eh, Los últimos países que abandonan las políticas eugenistas son los países escandinavos y las abandonan en los años finales de los años 60 del siglo pasado. O sea, Suecia practicaba el eugenismo hasta prácticamente 1970. Podemos decir que cuando solemos decir, no, nosotros nos queremos, parecer la Dinamarca, Suecia y tal, no sé qué, pues depende en qué, ¿eh? porque tienen una historia, algunos de ellos, que qué te quiero ver. ¿eh? Muchas veces muy escondida por debajo, ¿eh? pero las prácticas eugenistas, por ejemplo, de impedir la reproducción de las minorías de las minorías laponas eh, que vivían en Suecia de impedir la reproducción de las comunidades gitanas pues se mantuvo vigente y se practicó hasta los años 70 del siglo pasado eso ha estado muy escondido y es hace no muchos años de cosa de 4 o 5 años donde el gobierno sueco, el estado sueco admitió que efectivamente había llevado una política eh, sobre todo con la población gitana de impedir su reproducción o sea, se castraba a los a los gitanos para impedir la, la, la reproducción y por lo tanto que la población sueca eh, fuese étnicamente eh, pura, eh, o más pura y más blanca, eh, más vikinga, más, menos que unos gitanos por ahí morenos, morenos y así que suele, que suele haber. ¿no? Entonces... Eh, esas, ese tipo de prácticas pues han estado ahí presentes hasta hace no mucho tiempo en, en, en varias partes de Europa. Estuvieron presentes también bajo el nazismo, etc. En el transcurso del siglo XIX el pensamiento racial pasa del, eh, al mundo de la política, es donde se hace esa relación, vamos a decir, entre, entre ese, ese tipo de ideas que van apareciendo y la, la política. Eh, convirtiéndose en lo que solemos ya actualmente, o desde el siglo XIX, denominar raci, como racismo. ¿no? Eh, la expresión de racismo depende, en algunos países es más antigua, menos, pero relativamente moderna. ¿eh? Eh, relativamente moderna. En lengua francesa, por ejemplo, pues no se utiliza hasta los años 30, prácticamente. Eh. Anteriormente se utilizaba nacionalismo, punto palote. Eh, y a partir de los años 30 se distingue y entonces empieza a hablar de, de, de racismo, etc. ¿eh? Pero bueno, es una cosa eh, que eh, eh, tiene toda un, un, una trayectoria, vamos a decir, y la, ese enganche entre ese tipo de ideas y la política se produce fundamentalmente en el siglo XIX, se va produciendo, ¿no?